Bienvenidos a un nuevo video, como viste en la descripción y en el título, vamos a hablar sobre el método DI, conocido también como el método de tabulación, método tabular, para integrales donde hay funciones que se están multiplicando, es decir, integración por partes. No te voy a decir nada más cómo se hace, sino por qué se hace así. ¿Quieres aprenderlo de verdad? ¿Quieres aprender las estrategias que vamos a utilizar allí y que si te permiten utilizar este método lo vas a ir implementando? Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar para que aprendas cómo debe ser el método de ahí. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. People, vean acá un momentico. Cuando hablamos del método de integración por partes, ya en el video anterior, necesitamos que porfa tengas presente el video anterior de integración por partes y por qué se hace así y de dónde sale el un día vi una vaca sin cola vestida uniforme. Entonces yo quisiera plantearte lo siguiente. Vamos a tener posibles situaciones en donde cuando tú vas a integrar una in un producto de dos funciones, una siendo la original y la otra siendo la derivada, esto ya previamente explicamos que sería la multiplicación de las dos funciones originales menos la integral de b de U. ¿De acuerdo? Pero puede darse el caso que cuando tú separas esto en integración por partes, aquí dentro nos quede otra función, otras funciones mejor dicho, que están multiplicándose que se tienen que volver a hacer por integración por partes. Entonces, en el fondo, yo les voy a hablar, yo les voy a ser sincero, así súper coloquial. En el fondo es como una, un efecto cascada, como que si uno fuese detrás del otro. Entonces, haces una, te quedo ir por partes, tienes que volverla a hacer, por partes tienes que volverla a hacer. Entonces, sientes que estás como en un proceso cíclico, en donde realmente no es cíclico, simplemente es un proceso que va, es como muchos eslabones de la misma cadena, y sientes que no hay un fin, pero sí, sí va a haber un fin. Te voy a poner un ejemplo. Venga, qué un momentito. Para que entiendas qué es lo que pasa. Si yo te digo a ti la integral de x a la 2 por el seno de x de x, esto sería integración por partes. Recuerda que por eh, la estrategia y late, primero tomaríamos las, para el valor de u, para la función u, tendríamos las algebraicas, que en este caso sería x al cuadrado, y la otra sería, en ese caso, de b. Mira esto. Si yo te digo a ti que u es igual a x al cuadrado, du, pues básicamente sería 2x de x, ¿sí o no? Y si yo te digo a ti que db es el seno de x de x, cuando integramos a ambos lados, nos quedaría b igual a la integral del seno, ¿qué derivaste tú que te dio el seno? El menos coseno, porque recuerda que la derivada del coseno es menos seno. Si tú tienes seno positivo es porque derivaste menos coseno de x. Entonces mira que ya tendríamos u de u de b y b para sustituir en ese caso. Y mira que esto sería u por b, que en, ese, en esa ocasión sería x al cuadrado por menos coseno. Y observo que sería en ese caso eh, menos, vamos a colocarlo así, menos x al cuadrado por el coseno de x menos la integral de b de u. b es menos coseno, ¿ok? Menos coseno de x por du que sería 2x de x. Ahora, yo voy a reorganizar esto y mira que este menos que está aquí lo puedo colocar aquí afuera con este menos daría un más. Y esto lo voy a reorganizar colocando primero la, la función algebraica porque técnicamente esa va a ser nuestra próxima u para una siguiente integración por partes. Entonces, observa porfa, y lo que te quiero decir es que vamos a tener situaciones en donde no solamente una sola vez se tiene que hacer el desglose de la integración por partes Entonces mira que aquí esta expresión, ¿ok? Pues básicamente aquí ya dijimos que no iba a ser un menos sino un más. Y vamos a reorganizar esto un poquito. Entonces bueno, sería más, voy a colocar el 2x acá. 2x que multiplica al coseno de x, ¿de acuerdo? De x. Y ahí te percatas que tocaría nuevamente aquí hacer integración por partes para sustituir. O sea, ya tienes otra integral donde 2x es la derivada de u y coseno sería b una vez ya la integraste. ¿Qué pasa si volvemos a, para que entiendas el método de y, lo estoy haciendo con un ejemplo para que veas por qué la tabla queda así. ¿Qué pasa si volvemos a tomar ese 2x coseno de x de x y volvemos a sacar integración por partes? El resultado de esto se sustituye aquí arriba. Entonces mira cómo ya nos quedaría aquí una, una multiplicación y esto el resultado sería la de aquí, ¿ok?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 Entonces mira que para nosotros en esta nueva condición, por así decirlo, 2x ¿quién era? 2x ya es la derivada de u. La estás volviendo a derivar básicamente. Es como la segunda derivada a la que estamos sacando. O sea, si 2x ya sabemos que es de u, ahorita estamos sacando, por así decirlo, como la segunda derivada. La estamos volviendo a derivar. Entonces, esa nueva u, voy a llamar u2, vamos a poner así como u2, sub es 2x, y db en este caso sería el coseno de x dx de y mira que aquella la vamos a esta que está aquí la vamos a, a derivar mientras que a esta la vamos a integrar otra vez entonces vamos a volver a derivar y volver a integrar cada una la derivada de su2 sería 2x dx y b en este caso b2 por así llamarla b2 porque esta sería la volvimos a integrar ya sería la integral del coseno que sería simplemente el seno de x de x. Porque el seno de x es la que tú derivas y te da el coseno. Entonces ahí tocaría volver, técnicamente, dame un segundito, volver a reescribir aquí en integración por partes nuestras expresiones. Voy a cerrar aquí y de ahí vamos a sacar... La tablita, ¿de acuerdo? Así que no me parpadees porque esta es la, una muestra para que entiendas lo que vamos a hacer ahorita y que va a haber un punto en donde ya automáticamente no necesitamos hacer de nuevo el proceso. El método de ahí es para ahorrarte todo esto, ¿ok? Y hay situaciones donde te, vamos a tener integrales que van a ser cíclicas y va a ser muy fácil y muy práctico. Entonces mira que esta integral sería u por b, que sería 2x por b, que es seno de x, ¿ok? ¿Ok? Mira que aquí puse dx, pero pilas aquí que cuando integras v2 ya estás integrando a ambos lados y no necesitas el dx. Fue un error mío. Pero bueno, ya te queda claro ahí. Entonces sería 2x por seno de x menos la integral. observan menos la integral de quién? De, B de u, que sería seno de x por du, que en este caso es dos veces dx. Y ahí vuelve otra vez a aparecer otra integral. Pero lo que busco yo también que tengas en cuenta es que este resultado va allá arriba. Entonces mira que vamos a tener algo que parece ir repitiéndose permanentemente. ¿Para qué sirve el método de i? Entonces ya te expliqué como un preámbulo. Vamos a ir a un método de i para que entiendas qué es lo que está pasando. Resulta que tú cuando vas al método de i, que ahorita esto lo vamos a utilizar. Va a ser simplemente aquí un preámbulo. Cuando tú utilizas esto, mira, u que es la, u es la función que vamos a derivar, que sería x al cuadrado, y de B es la función que se va a integrar, que es seno de x de x. Okay. Básicamente, ¿qué se hace? Se hace una tabla. Se coloca la función que se va a derivar, por eso se llama método de en inglés, derivate and integrate, sería la función que tú derivas, y al lado le colocas la función que vas a integrar. Es decir, que estás colocando quién es u y quién es db, para ir buscando todos sus valores. Entonces mira que aquí d eh, sería x al cuadrado y db sería seno de x, que esa es la que vas a integrar. ¿Qué pasa? Cuando tú haces aquí la derivada, mira que automáticamente la derivada sería 2x. Y luego acá tendríamos la integral que dijimos que era la integral del seno, sería menos coseno. Entonces, ¿Qué sucede? Detalla que en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, bien deep, por así decirlo, bien deep, si yo me voy, atención por favor que ya lo voy, ya va a subir, lo voy a plasmar acá. Si yo me voy a la expresión original de que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u, observa lo que queda. Técnicamente, si yo te digo a ti, mira, ¿sabes qué? Aquí vamos a colocar U y esta es la que vamos a tener aquí de B. Pues de un lado, si yo derivo tengo DU y del otro lado tendría B. Mira que en el fondo la integral, mira que la integral que estamos haciendo es la línea, la fila, ¿ok? La fila U de B es una fila, U de B, esa integral es igual al producto de U por B, mira que diría lineal, de U por B menos menos, por eso la siguiente fila tiene un menos aquí al frente. Por eso los signos se intercambian y que más, menos, más, menos, porque al final, por las filas que van intercaladas, tú tienes menos B de U, la integral de B de U, y por eso tú automáticamente, eh, ya con los signos, tú los vas intercalando. O sea, menos por menos va terminando dando más. Entonces, ¿qué sucede? Atención, por favor. U por B, de ahí... La fila horizontal, la integral de UDB, es el producto de estas dos menos el pro, la integral de, de esta otra fila. ¿Ok? Entonces, repito, la integral de la fila de arriba va a ser igual al producto en diagonal menos la integral de la fila de abajo. Velo así. Ahora, ¿qué pasa? Si esto todavía no furula, o sea, furula para los que no son de Venezuela, sorry. Eh, es como que si todavía no cuadra. <ríe> si, te, si esto todavía no cuadra, ¿tú qué vas a decir? Bueno, me toca volver a hacer el proceso, que fue lo que hicimos aquí arribita, ¿ok? Te tocaría volver a hacer todo el proceso otra vez y volver a derivar e integrar cada una de las expresiones. Entonces, ¿qué sucede? Si vuelves a derivar, aquí tendríamos, por así decirlo, la segunda derivada, ¿ok? La segunda derivada y aquí volvemos a tener otra integral más. Entonces vamos a tener muchas funciones, por así decirlo, y por eso vamos a tener el producto en diagonal. Entonces, mira lo que sucede. Para nosotros en filas, en las filas que se están creando, ¿ok? Atención, por favor, en las filas que se están creando, sería, si yo quiero la integral de esta fila, ¿va a ser igual a quién? Rela. La integral de esta fila es el producto de... Esta diagonal, okay, de esta por esta, el producto de esta diagonal, menos la integral de la fila de abajo. Entonces vamos a tener la posibilidad de representar de esta manera las funciones. Y mira que si nos queda b de u, cuando volvemos a querer derivar u, en ese caso va a ser 2x, que la vas a derivar de nuevo. Y mira que sería un 2. Y al derivar esta, ojo, al derivar esta te quedaría la derivada del coseno es menos seno, con este menos daría más, daría seno positivo, eh, sorry vamos, estamos integrando, qué pena contigo, estamos integrando porque la, inter, la, la, la columna aquí es integrar, la otra es derivar, la integral del seno es menos coseno, porque el coseno es la que tú derivas y te da menos seno, y para que te dé positivo da esta, y la integral del menos coseno sería menos seno, porque el seno de X es el que tú derivas y te da el coseno, y se mantiene el signo. Entonces mira que el proceso se va repitiendo, entonces, observa por favor, la integral de la que está allá arriba, la integral de esas dos, sería igual a quién? Al producto de esta por esta menos la in esta integral. Pero esta integral, ¿quién es? Esta integral sería el producto de esta con esta menos esta integral. Pero esta integral, ¿quién es? Ah, bueno, yo puedo seguir derivando porque el 2, si yo lo derivo, termina siendo 0. Y esta la tengo que integrar. La integral del menos seno, esta sí sería coseno positiva. Porque el coseno es la que tú técnicamente derivas y te da menos seno. ¿Sí o no? Entonces mira que esto sería coseno de X. Entonces en el fondo es una tabla, people, es una tabla para ahorrarte todo el proceso de separar de esta manera que se vea mucho más amplio y robusto. De hecho, tú puedes continuar aquí. Esta, cuando la integras, ya sabes cuánto te va a dar. Ahorita lo vamos a ir representando cuando lo sustituimos ahí arriba para que veas cómo es la dinámica. Porque, porque así lo vamos a comprobar. A esto se le llama método DI cuando buscamos que la derivada final, la derivada final esta que está aquí en la tabla, nos dé cero. Porque hay un momento que la aritmética, la última derivada, sería cero. Pero puede darse el caso de que no sea así. Es, ahí es donde entran las cíclicas. ¿Ok? Porque tú te detienes cuando se repite la misma fila. Ahorita te va a detalle de eso. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, observa por favor que la integral de x al cuadrado por el seno de x sería igual a quién? Al producto de x al cuadrado por este. ¿okay? ¿Por qué? Porque es u por b, en ese caso, ese producto menos la integral de v de u, que es la integral de estos dos. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú vas a integrar esta por partes, esta integral simplemente sería el producto de u por b, ¿ok? Menos esta integral que está aquí abajo. Pero esta integral, si la quieres hacer por partes, ¿sería quién? Pues esta integral sería u por b, donde u es 0 y b es esta. Entonces, mira qué sería para nosotros multiplicar estos dos, ¿ok? u por b 2 por 0, menos esta última integral que está aquí. Pero esta integral daría 0, porque es la integral de 0 por el coseno de x, eso es 0, y por eso ya ahí te detienes. Entonces, para nosotros en el método de y, que es lo que nos estaría quedando, voy a colocar esto aquí en la tablita aquí atrás, ¿ok? Y nuestra integral funcionaría de la siguiente manera. Debemos hacer algo. Vamos a quitar esto de acá, dame un segundito que voy a colocar... Esto aquí, mejor. ¿Ok? Y nuestra bella integral acá. Entonces, detalla porfa. Eso sería la integral de u de b. Porque x al cuadrado es u. Y seno de x de x es de b. Cuando tú integras esa, mira que sería el, pr el primer producto en diagonal. Pero ya te voy a decir que tengas mucho cuidado con un signo ahorita porque es parte del método de y. Y viene porque tú siempre tienes menos la integral de abajo. Por eso se va intercambiando el signo. Entonces, u por b x al cuadrado por menos coseno de x, ¿ok? Menos, porque eso viene del menos b de u. Pero esa integral, como viene menos la integral de b de u, ya esa integral tú la conoces. Pero esa integral viene con un menos atravesado y por eso en filas pares, en las filas pares de nuestra tabla se colocan menos y las filas impares se colocan más. Porque al final menos por menos termina siendo más. Entonces, ¿qué hace uno? Colocamos más, ¿ok? ¿Ok? Mira, más, menos, más, menos. Ese signo es necesario porque es el que está conectado con la sin cola vestida de uniforme. Ese sin cola, ese menos que está allí es el que me está cambiando, modificando los signos del de producto de cada fila al momento de querer hacer la integral. Es lo que te estaba comentando ahorita. O sea, sería producto de esta diagonal. Ok, U por B menos la integral de B de U que es esta. Pero esta integral ya es la, de, la multiplicación de esa otra diagonal. Entonces por eso el signo se intercambia. Analízalo para que veas cómo tiene todo el sentido del mundo. Entonces tú lo único que tienes que hacer es derivar una fila eh, de una columna, integrar la otra, multiplicas en diagonal y si sabemos nosotros que esta última, que sería la integral que va a quedar por partes, al tener cero de un lado, pues eso automáticamente sería cero. Entonces, para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mira como ahí tenemos una primera multiplicación, después sería menos 2x menos el 2x por menos seno de x, ¿ok? Que sería ese producto, esa otra diagonal. Después sería más este otro producto, más 2 coseno de x, ¿de acuerdo? Más 2 coseno de x. Y faltaría en tal caso restar, ojo, faltaría restar esta última integral. Imagínate que eso es eh, du por b. Porque uno dice menos la integral de b de u, que es lo mismo que du por b. Pero en este caso, du, esa última fila que está ahí en la tabla, muchachos, esa última fila me está diciendo a mí que du es cero. O sea, el, el diferencial es cero. Y la función b es coseno, coseno por 0 eso da 0 y la integral eso, eso termina dando 0 y por eso esa última fila se ignora y no se toma en cuenta. Por eso cuando llegas a una, una fila en, en, la, en la integración por partes, por el método de tabulación, método de i, tú te frenas ahí, ya no tienes que seguir. Entonces, ¿qué sucede? Ya automáticamente sabemos que la integral terminaría siendo esta. Y ya voy ahí para arriba para que veas que sí es cierto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a reorganizar esto, panitas. Eh, de aquí vamos a quitar, vamos a escribir aquí menos x al cuadrado por coseno, porque menos por más ahí daría menos. Y reorganizamos acá nuestra información para que te quede bien claro, de verdad, porque tú sabes que esa es la intención de nosotros acá. En este menos por menos sería más, ¿ok? En ese menos por menos sería más y lo voy a escribir como 2x seno de x. ¿De acuerdo? Vamos a pegar estos dos acá y me los traigo para acá. Ahí sería más, dijimos. Y por último, más 2 coseno de x. Y a esto técnicamente había que restarle, aquí arribita, menos la integral de 0 por eh, b, que es coseno de x, b de u. De u sería 0, coseno por 0, eso se fue. Y por eso ahí muere nuestra integral y hasta ahí sería nuestro resultado. Entonces mira cómo, por el método de tabulación, hasta ahí estamos perfectos. O sea, está conectando automáticamente todo lo que nosotros estamos haciendo y nos, nos ahorra el trabajo que estamos haciendo aquí arriba. ¿Te acuerdas que lo estamos haciendo por el método tradicional? Entonces mira que aquí esto, panitas, atención por favor, mira que con este método, por eso quería que lo conectáramos y entendieras el por qué se hace así, que es la clave del éxito, la verdad. Mira que si nosotros teníamos esto, donde Esto que está aquí, esta integral es la que tenemos aquí arriba. Por eso tú sustituyes eso, los colocas aquí abajo. Mira cómo quedaría. Yo cierro esto plin, y me lo traigo para acá. Sorry con el efecto de sonido. <risa> me lo traigo para acá, quedaría así. Cuando te toca volver a integrar esta, bueno, esta es más sencilla porque aquí el 2 lo puedes sacar. No tienes que hacer integración por partes, por así decirlo. Entonces, técnicamente, tú podrías de acá... Sacar este 2, diciendo que no es necesario colocar aquí un u, porque en ese caso al ser una u, una constante, pues simplemente la sacas de la integral y sería la integral del seno, que la integral del seno sería menos coseno, ¿ok? Porque menos coseno es la que tú derivas y te da el seno positivo, y menos coseno con ese 2 da positivo también, y por eso... Esa integral, mira que ya no necesitas más por partes, ya se acabó. O sea, ya técnicamente no tienes que volver a separar. En otra vez, un día vi una vaca sin colita vestida de uniforme. Esta sería, como te acabo de comentar, menos coseno. Sí, menos coseno. Que con ese 2 negativo sería más 2 coseno de x. Cabe destacar que, como es una integral indefinida, le sumamos la constante. Si fuese una integral definida, cada uno de estos pedazos se tiene que evaluar en los límites de integración. Pilas. Este en límite de integración, esto en el límite de integración y el resultado en el límite de integración. Y esto, olvídalo. Cada pedacito. Mosca con eso. Ok, entonces observa, porfa, que aquí ya tendríamos el resultado y mira que Se puede hacer por este camino, pero el método de I es para ahorrarte los pasos. A esto me faltó sumarle la C. Entonces, de acá, vamos simplemente a abrir aquí un pedacito y a esto le sumamos la constante. Porfa, que no se te olvide colocarle la C, porque que perdamos todo menos la dignidad. <ríe> no se te vaya a olvidar colocar la C aquí. Mira que el método de, de I es ese. Eso es una situación. Hay otra situación que es donde es una, una, un ciclo que se va a ir repitiendo con integrales, por ejemplo, donde está presente la exponencial y una trigonométrica. Ejemplo, ¿ok? Ejemplo. Entonces, vamos a bajar aquí un momentico. Esto es lo que yo te estaba comentando, que al final es que la integral de arriba, para cerrar aquí como la idea de esto, la integral de lo que está en negro, al final sería u por b menos, mira, menos, por eso se pone en la siguiente fila, un menos, menos la integral de la multiplicación de la siguiente fila. Entonces, si yo sigo en el proceso, voy a tener como una escala de puras funciones que voy a ir derivando y por el otro lado voy a ir integrando. Entonces, si yo quisiera volver a integrar, ya sabemos que en el método de i va a ser la integral de, de esta vendría siendo tu nueva función u de B. Vuelves a derivar, a esta la vuelves a integrar y mira que quedaría igualito el producto, o sea, se hace el proceso idéntico. Entonces espero que esto a ti te esté quedando hiper claro. Te voy a poner el ejemplo de qué pasa cuando, y con esto cerramos el video, qué pasa cuando tenemos algo que es cíclico. Porque el método de I nos permite que nos detengamos en algún punto en específico y más adelante en ejercicios lo vamos a utilizar. Así que porfa no te me lo vayas a perder porque en ejercicios ya sea en plataforma o ya sea en el resto, de nuestra plataforma de Epsilon Plus o ya sea en el resto de, de lugares donde tenemos nuestro material, nuestro contenido. Porfa, atentos a eso porque en la parte práctica lo desarrollamos muchísimo. Entonces, ¿qué pasaría si yo te dijera aquí a propósito que tengo la integral de e a la x por el coseno de x de x? ¿Quién es u y quién es db? Esto es integral por partes porque primero es un producto. Y es un producto de dos funciones que podemos decir que tienen dos tipologías diferentes. Una es exponencial y la otra es eh, trigonométrica. Si utilizamos nuestro criterio ILATE, okay, que ya lo vimos en el video anterior, mira que la exponencial es la última de los criterios y la trigonométrica sería la primera. Entonces para nosotros la primera que nos va a generar aquí el enfoque sería coseno de X. Y db estaría relacionada con la exponencial que sería e a la x. Entonces para nuestro trabajo la, la u sería coseno de x y db sería e a la x de x porque es la que vamos a integrar. Que de hecho, ven acá un momentico. Eso quiere decir que tú puedes reorganizar esto y si te gusta la idea tú puedes escribirlo aquí. Coseno de x por e a la x de x para que te quede más claro de quién es u y quién es de b. Entonces, ahí tú puedes hacer esto por integral, por integración normalita, por partes si te lo exigen. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú derivas el coseno, te daría menos seno, es decir, que de u sería el menos seno de x, de x, y cuando integras esta, pues b sería básicamente e a la x sola. Y tú vuelves a escribir, mira, esto es igual a u por b, entonces sería e a la x por coseno de x, que eso es u por b, ¿sí? menos la integral menos la integral de b de u. Mira que b es e a la x y de u, que aquí lo tengo aquí arriba, es negativa. Entonces sería b de u e a la x por menos seno de x de x. Ese menos, pues obviamente sale a ser positivo al signo de afuera. Y mira lo que nos va a quedar. Yo quiero que entiendas qué es lo que va a pasar ahorita con lo que te digo que es cíclico. Entonces, esta integral que está aquí, toca volverla a hacer. Por partes, loco. Igualito, por partes. Entonces, mira. Vamos a quitar esto de acá. Resulta que ahora nuestra u sería el seno de x de... Seno de x. De aquí decimos que du de es la derivada del seno, que es el coseno de x. ¿Ok? Entonces, en ese caso ya tenemos técnicamente quién sería de u, coseno de x de x y b, para nosotros es e a la x de x, y de acá, bueno, de bx, es decir, de b es e a la x de x y b es e a la x sola. De ahí podemos representar que esta integral que queda aquí, mira, que sería u por b, en este caso, u por b es e a la x por seno de x, mírala aquí esta con la que está allá arriba, ¿Okay? el producto de estas dos menos eh, b de u, que es esta por esta. Entonces mira que si yo hago menos b du, adivina quién apareció a la x por coseno de x de x, se vuelve a, vuelve a presentar la función que teníamos, la integral que teníamos al principio. Entonces ahí es donde viene la clave de todo este proceso. Atención para que veas cómo en el método de i lo vamos a implementar. Entonces, la integral que nosotros necesitamos, que es esta que está aquí, esta integral, ya vimos que es e a la x por coseno de x, que es el término que ya salió, más, bueno, menos b de u, que por los signos salió, ¿ok? Y esa integral que está aquí arriba, esta integral, la volvimos a hacer por partes y quedó esto. No parpadees para que veas lo que viene. Está brutal. Observa que sería entonces más... Esa integral que son otros dos términos. Entonces mira que si esa integral son otros dos términos, los voy a colocar aquí abajo. Observa que tienes una igualdad donde se estaría repitiendo lo que está de este lado allá. Entonces en el fondo, panitas, tú dices lo siguiente. Yo, espérate un momentico, tú me estás hablando a mí de, entonces de que si esto es lo que nosotros realmente aquí estamos teniendo ¿Qué pasa si yo a ambos lados de la ecuación? Porque al final, compadre, esto es una ecuación. Si yo de este lado sumo este término y de aquí también sumo este término, del lado derecho se anula y me aparece allá dos veces esto. Entonces mira, porfa, cómo quedaría el proceso. Tú dirías lo siguiente. Mira, tú sabes qué? ven acá. Si sumamos a ambos lados, voy a escribirlo, voy a sumar de este lado e a la x coseno de x de x, voy a sumar de este lado la integral de e a la x coseno de x de x. Del lado derecho, vamos a hacer la sumatoria para que vean cómo quedaría así. En esa igualdad, voy a poner la igualdad acá, en esa igualdad nos quedaría dos veces del lado izquierdo, dos veces la integral de e a la x, coseno de x de x. Y del lado derecho, ¿quiénes están quedando? e a la x coseno de x más e a la x seno de x más 0. Porque mira que estos dos se anulan porque son de signos opuestos. Entonces ese 2 que está ya multiplicando, tú lo puedes pasar dividiendo. Y queda una elegancia, ¿no te parece? Queda una elegancia porque la integral que nosotros estábamos buscando termina siendo un medio... Un medio que multiplica a, este a estos términos que estaban aquí arriba. Y eso te lo voy a explicar ahora con el método de I. Como se volvió a repetir el ciclo, ahí te detienes. Ahí te detienes. Y quedaría así. Entonces, observa porfa porque vamos a llegar aquí. No me parpadees. Vamos a hacer esta por el método de I para que hagamos la comparación y comprendas por qué en, en funciones donde se hay algo cíclico, Tú simplemente vas a detenerte. Ya sabemos que u, atención, ya sabemos que u sería el coseno, ¿ok? La que vamos a estar derivando es la del coseno de x y la que vamos a estar integrando es e a la x. Ahí, listo. Entonces, detalla por favor esto. Si yo voy derivando coseno, me daría menos seno de x. La integral de e a la x sigue siendo e a la x en este caso. La siguiente fila, la derivada del sen, de menos seno, daría menos coseno de X. ¿Sí o no? La derivada del seno es coseno y el negativo se mantiene. Y la otra la estoy integrando, sería E a la X. Y de ahí, observa porfa, cómo la fila se repitió. Mira que la fila, no importa el signo, relájate con el signo. La fila se repitió. Si la fila se repite, te detienes. Porque tú te estás dando cuenta que no va a pasar lo que hicimos ahorita hace un momento que llegaba a un punto donde la función que tú ibas a derivar se hacía cero. Aquí no va a pasar nunca. Aquí cuando tú sigues derivando esto y va a ser un ciclo. Coseno, seno. Coseno, seno. Con los signos que se van cambiando y esta sigue siendo e, la exponencial. E a la X. Entonces ahí tú te detienes y planteas tu integral de la siguiente manera. Recuerda porfa lo que te dije ahorita. La integral es de filas y te va diciendo que se va resolviendo con la multiplicación en diagonal menos la integral de la siguiente fila. Multiplico en diagonal menos la integral de la siguiente fila. Entonces sería la integral de coseno de x por e a la x de x. Que es lo mismo escribirla al revés. E a la x por coseno de x. Sería igual a quién, compadre. Ustedes conmigo ahí, pues, díganme cómo es la información. Esa integral sería... Sí, ojo, aquí no le metimos los signos al principio. Recuerda que la primera fila es positiva. La segunda fila sería un negativo y la tercera fila le colocamos positivo. Y lo que, nos, lo que nos importa es que si yo quiero la integral de esta fila es el producto de esta diagonal, ¿ok? Que sería entonces en ese caso e a la x por el coseno de x. ¿Listo? Luego, a eso le voy a sumar el producto de la siguiente fila en tal caso. Que en el fondo, ¿por qué le sumo el producto de la siguiente fila? Porque es el resultado que tengo de la integral de la segunda fila. Recapitulo. Escucha, porfa. Si yo quiero aquí la integral de esta primera fila que está aquí, coseno de x por e a la x, sería igual a quién? Al producto de esta diagonal menos la integral de esta que va en la segunda fila. Pero esta integral, como tengo menos por menos, por eso también lo pensé como un más. Pero, atención por favor, que si yo voy a escribir ahora que eso es menos la integral de la fila de abajo, que es e a la x por menos seno, ya yo sé que esa integral es el producto de esta diagonal que tengo yo aquí, por la integral de la fila de abajo. Entonces, por eso es importante los signos. Entonces voy a escribirlo con el método de y, ahora sí, escucha porfa, la integral de coseno de x por e a la x de x, que es lo mismo escribirlo al revés, sería, multiplico eh, coseno de x por e a la x, míralo allá arribita que lo acabo de resaltar, y a eso luego con su respectivo signo, como voy con la fila 2, sería menos quién, menos el producto de sen, menos seno de x por e a la x. O entonces sea, menos el producto de eso que sería negativo, menos e a la x por seno de x, que menos por menos va a dar más ahorita. Déjala así un momentico para que no nos vayamos a equivocar con los signos. Y luego, atención por favor, sería más la integral de ¿qué cosa? De la fila que quedó ahí porque ahí fue que nos detuvimos. Mira que no seguimos bajando, es la integral de esa fila, del producto de esa fila. Quiere decir que tendríamos de menos coseno de x por e a la x de x nuevamente. El menos lo puedes sacar, bla, bla, bla. Entonces mira que ahí nos está quedando es, tú derivas, integras, multiplicas en diagonal, haces tu proceso, la cuestión, y te quedaría esto, e a la x coseno de x más e a la x seno de x, menos, más por menos aquí sale el negativo, e a la x, o simplemente coseno de x por e a la x de x. Entonces te percatas que como se repitió el mismo término, ahí tú te detienes porque sabes que esto lo vas a pasar para el otro lado. Velo así. Que es lo mismo que sumar a ambos lados esa integral. ¿Para qué? Para que este lado se anule. Es lo que, de aquí en adelante, ¿qué quedaría? Pues simplemente lo que va a quedarnos a nosotros es este proceso que está aquí. Okay, que quedaría el que sumamos ambos lados, es el 2 después pasó dividiendo y chupulum. listo. Con eso se resuelve y tú básicamente dices, ya estaría para nosotros lista la integral que tenemos ahí a la mano. ¿Ok? Y tendrías tu resultado que lo va a resaltar aquí en rojo. Entonces el método de I tiene en el fondo dos connotaciones o dos características principales. Uno, cuando hay una función algebraica, cuando al final su derivada termina siendo cero y no te queda una última integral. Ya sabes que hasta ahí llega el método, porque esa última integral se anula. Y por otro lado, cuando son cíclicas, ejemplo esto, para no estar haciendo eh, U de B todo el tiempo, la integral de U de B permanentemente, tú sabes que hay algo cíclico y por eso vas a hacer el método de I y te detienes, Justo en el momento en que la fila es la misma que tenías al principio. No importa el signo. La misma que tenías al principio. ¿Por qué? Porque entonces haces, esta integral es esta diagonal, esta diagonal, menos esta última integral. ¡Pum! Bueno, dependiendo de la posición en la fila en la que estés. Como estamos en las filas, en este caso, 1, 2, 3, la fila 3, la fila impar. Simplemente sería menos esta integral. Porque siempre la última integral va a quedar así representada. Y pilas con el signo. Mira que al final cuando saques la cuenta va a dar lo mismo que la que está allá arriba. Entonces, ¿cuándo sabes tú que te tienes que frenar? Cuando tienes que... las dos funciones son las mismas. Pilas con eso, por favor, para que te quede súper claro. La idea es esa. Espero que hayas entendido, te haya gustado. Y pues obviamente te invito a que vayas a la parte conceptual, a la parte práctica, quise decir... Que vayas a la parte práctica donde profundizamos a fondo de todo lo que tiene que ver con integración por partes. Lo hacemos por este método, entre comillas, tradicional, la vaquita. Hacemos por el método de I. Hacemos por diversas formas para que tú puedas profundizarlo. Hay veces donde lo hacemos hasta por los dos caminos, ¿de acuerdo? Así que bueno, te espero por allá en la parte práctica. Chao.